Cotas caen del techo No vuelvo a esa cárcel La voz que provoca el eco No vuelvas a esperarme He Hecho un renacuajo Las altas son Las y cuarto y sigo sin entenderme A ver ya si me harto Y llega la hora de mi muerte No vuelvas a esperarme Que seguiré sin verte Puta, me falló, me rayó, me cayó Y sigo sin encontrarme A ver si me llega ya la muerte que ya me viene tarde, en la calle, soltando pendejadas, en un banco, me apalanco, si tuviese un piti por cada rayada, dejaría España sin estancos, amigos, ¿Cómo se definen, cometimos, un puto crimen, empezamos de nuevo, como Steven, Pa' salir los fines Vengo yo del norte Pasando todos los portes Viajando con un Porsche Doble pasaporte Paso por ti en un rato No trates De que te importe Esto es pa' mí, Para luego Con mi piti Y con mi mechero Pero sin ti Yo no prendo fuego Por mis palabras Puta que te quiero